Cierra la boca, asno pequeño. <ríe> y verá, lo voy a destruir. Claro. <ríe> ¿Verá? ¿Una mano? Oh, sí, papi, te lo agradecería tanto. ¿Una mano? Y todo está grabado. Con cuidado. Bienvenidos. ¿Y la familia real? Se canceló el vuelo. Oh. ¿Dónde está Prescott? Ay, no puedo encontrarlo. Ay, qué extraño. Bueno, Molly, ve que todo el mundo tenga champaña. Haremos un anuncio especial. Por supuesto. Te hacemos fuerte con los consentidos Chedragui. Por ejemplo, 30% de...